Nuestras rutinas cotidianas condicionan que seamos o no personas activas. En esta guía, considerando las características de cada edad, encontraremos consejos prácticos para movernos más. Échale un vistazo y anímate a poner en práctica las nuevas ideas. Moviment Activo AC.